En la noche, tipo 21 horas, entraron, me golpearon la puerta, eh, un hombre vestido de policía, yo abrí. Eh, cuando abrí me empujaron la puerta, entraron tres más, eran cuatro en total. Eh, que decía El policía me dijo que venían a hacer un allanamiento y era mentira. Después me di cuenta que cuando entraron los demás que eran todos ladrones, eh, que querían plata, que les habían dicho que teníamos mucha plata. Yo estaba en mi casa con mis hijos, mis tres hijos y mi marido. Eh, a mi marido le pegaron para que dijera dónde estaba la plata, pero plata no había, así que no sé qué era lo que buscaban en realidad, si se habían confundido. Eh, sí nos dijeron en todo eso que todo el día nos habían estado vigilando, sabían quién había venido a la casa, quién no, a qué hora se habían ido, todo y bueno eso es lo que nos pasó ahora estamos con un miedo terrible vivimos encerrados los niños igual tienen miedo a salir afuera pero gracias a dios estamos bien eh, se han llevado cosas materiales bueno el dinero que teníamos tres celulares eh, cuánto abijos, es el monto que se han llevado ahora y más o menos lo que la, la policía nos calculó 200 mil pesos con entre los celulares la claro, plata claro. y todo más o menos ese monto. Bien, y hubo también, eh, vi unos flyers y demás que decían como que lo habían precintado, lo habían atado, ¿es sí. verdad? Sí, a mí y a mis hijos no, pero a mi marido sí, a él lo le pusieron precintos para que no saliera a, a colletearlos, para, que, para eso, porque para otra cosa nos suponemos para eso ¿estaban todos uniformados de la policía o solamente no. algunos? No, uno solo uniformado de la policía y con arma, y de la policía igual los otros eh, con ropa normal y paso montaña se le veían nada más que los ojos bien, al momento de ellos golpearte la, la puerta vos estabas, eh, lograste ver algo por la ventana viste a uno de los de ellos uniformado y a los demás no ¿cómo, cómo fue ese, esa parte? no, no, yo abrí la puerta, no miré por la ventana porque hacían tres minutos que se había ido mi hermano y yo pensé que era él que volvía, que se había olvidado algo y volvía por eso abrí la puerta confiadamente ¿Y acá en, en esta zona se registran muchos casos de inseguridad, es la primera vez que sufrió algo así? Eh, a, por acá nunca ha pasado, por acá en esta zona vielena es tranquilísimo, es la primera vez que nos pasa algo así.